Eh, al con la situación una propuesta sí, eso me estaba diciendo exacto eh, es? es? es? no es un, un proyecto, proyecto chiquito, chiquito. Sí, un proyecto sí. de nueve apartamentos tres pensados no es un proyecto de nueve no apartamentos pero si tú te pones a ver el problema de que no vamos a tener en cuenta si ese tipo suponiendo no, no se había puesto en contra. ahí está saliendo ese hombre diciendo, que es lo que me está explicando Miguel. Ahora mismo me hablando con él, que va a mantener a todo el mundo ahí. Ah, vamos a la tomar tienda, una la, decisión. Atienda la propuesta. tomar una decisión de oh, Tomar una decisión en contra de una recomendación del director de esa baña, que está recomendando que Oye, la propuesta, yo lo voy a hacer antes de que llegue, ¿eh? para que lo analicemos rápido. Re, re, re. Yo bote. No, no, me encargo de buscar los votos. Es No tiene, no pero... es un hombre inteligente. Y a Miguelín se le sacan 200. No... No quiere así sí, eso. Eso no quiere así. Coño, que mucho dinero. ¿Usted sabe cuánto le cada apartamento de eso? 400 mil pesos. Habría que sacar 100 mil pesos de cada apartamento de eso. Pero eso es lo que usted está hablando. Usted, usted, usted está hablando para gente... Que no le van a tocar 50 mil, 60 mil 70 mil ahí hay que darle a todo el mundazo, lo digo yo. No, pero que son 7 votos, no me da 7 gente. Ajá, hay 7 votos, y si se pagan tres tiene un discurso, es decir que uno está cogiendo cuatro ahí delante de todo el mundo. ¿Usted cree que eso es a votar, nada más?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 no, no, no, si hubiese sido una cosa suya, usted no tiene que dar un peso a nadie Oiga lo que le voy a decir. Si hubiese sido suya, como llamarlo, usted no tiene un proyecto suyo, o la puede de 100 millones de pesos, usted tiene ahí un regidor ahí para defender un suyo. Usted sabe que es el gente que está su paso, y eso es el Y Usted tiene que bornear a todos a Para que nadie se pare, tiene un discurso en contra de eso. Porque un discurso en contra de eso, con una hora de igual que no creo que está que un para que se quede. Aunque usted no le diga nada la dice 7 usted tiene que decidir, antes de eso, usar un sobrecito, 50.000 pesos, 30, 50, a mil, eh. marido que hable 50.000 pesos, muy bien, bien, aunque sea suyo, porque eso en no esos cimiles, y si, si, si, si, si, si, si ¿no ¿Cómo te va a tirar la vaina ahí suya? Porque usted va a, a marino, qué pobre. No, eso no es así. Esa vez me lo hice yo, porque yo hablo con él. Porque lo que quería era y eso para pero No lo ¿No? No, voy a matar esa vaina para atrás. Ya tiene cinco o seis meses. Déjame hablar con él. Porque una vaina que tú lo mandas para atrás. Como un director ahí. Tengo que de eso esa vaina. La hermandad, nunca lo va a subir. Sí, eso. Más nunca porque ya se devolvió con una banda que no llenaron de rigor así. Él no lo mandó para acá y nosotros podemos ayudar y tirar una vaina. Déjame hacer eso. una pregunta, él, Porque como yo le digo a usted, yo camino, te legal te fallar mi proyecto. Miguelino sabes yo no sé si se me ha dicho. No, es que cuando estaba, estaba visible, bien. yo caminaba con a ti Porque a no me llevaba mi problema, un dinero, o sea, fuerte he Por un favor, que yo no tenía que, que, que sacárselo porque ya me lo había resuelto O le regalo, sí, ¿entiendes? sabe que se manera, sí, Pero, el, pero, otra opción, porque ¿por bueno? andamos buscando abaratar uh -huh. eh, Si yo lo que elía, aquí te ves, La vaina negativa ya eso subió. No, no, no. Bueno. Es que ya eso subió. Ya eso subió. Acá! Es que está ah, aquí, sí, y le mando a mí porque le presentó a allá de la bien no, no, sabes, tú, no, yo soy el que está encargado sí, es. de sí, básicamente de diseño y ¿no? por qué yo quiero que viniera? Porque estamos hablando de dinero y cuando está hablando de dinero no quiero que digan que eran tres pesos y no puso cuatro. No, no, porque eso se maneja. Usted bien sabe que si voy a los requisitos, que no había, Bueno, ya como quiera, hay que dar. Usted sabe que eso se mete ahí, esos tipos están... Eso hay que dar como quiera, uno más que otro hay que dar. Sí, pero ahí me dice la cantidad. No sabes, ¿sabes? yo le estaba explicando, y... yo básicamente le hice la propuesta de nosotros. Yo le dije a Eric a, a, a, a que yo me encargaba de hablar con padres regidores y de sacarle algo mío sí, del imperio. Entonces él me dice que es una vaina televisada. Que se sí, te te pueden para los regidores ahí. Y ponerlo entonces en vaina Y entonces no podemos explicar este para mí, eso se televisa. Ya cuando hay cosas así, que por un director y por otro, por menos de cualquiera. Si ¿Qué? usted no maneja eso, eso es un paquete de carros. para Para que tú entiendas, a ver, es eh, moldeando cómo le podemos buscar la vuelta, de cómo. Nosotros vayamos cómodos y ellos no queden mal. Porque okay, claro, aprobamos un proyecto, que proyecto que no. por la necesidad. No, no, que ellos sí, están aprobando sí, sí, un proyecto. Sí. Sí. Sí. una recomendación negativa. una recomendación entonces ellos tienen que quedar bien y nosotros también. Yo les sí. Y en eso es bien. que hablamos aquí. Yo le estaba diciendo a Iván, Y ahí no podemos aceptar que nadie se para a tirar un discurso en contra. O sea, hay que darle a todo el mundo ahí. Ya. Yeah. A todo el mundo porque es porque lo que te digo. Uno que se para de un discurso contra. Decir que eso no, eso está malo porque eso o está... Sea, el técnico eso recomendó que no. Y cómo es posible que el, el arte... O sea, la hay, vez otra, vez hay otra pregunta, Erico, que también... Quiero para... Si que... sí, yo pongo el día voy yo tema la vida, de que el día le quita lo negativo, como quiera sigue caminando. No, no, no. Ya, ya no tiene manera de eso. Porque como ya la puso, quizá, Ya no tiene manera eso. Y, y yo conozco a el ya. Ah, antes y ya, pues ya no tiene manera eso. Pero lo que decía también. Fue un proyecto de vale, vale, apartamento apartamentos vale. y tres penado. Para eso la cantidad, exactamente eh, lo que yo exactamente. De... Y yo y mismo también. Yo, también. Eso fue lo no, no, que tuvimos que cantidad. Vamos a resolver no, no, no, ya se está eso, dando esto así. Traten hacer un esfuerzo. Porque vienen muchísimos proyectos, otros ah, no, paneles, eso, ahí. Eso, eso, Ahora en esto, para el otro se recompone. Para salir de esto, porque lo importante es salir de esto. Porque hay un... Hay un tranque. Hay un tranque. Y ya todos los regidores tienen eso así. Es más, esto se suspendió para el viernes y nos favoreció a nosotros. Porque la, la, la sí, sesión, pero, o sea, pero supone que yo estaba, estaba hablando, hablando ahí con él, no te acuerdas? Sí. Y él está cerrando. la Pero mírenlo, yo estaba hablando con él. Sí, Ahora ves, nosotros, básicamente la oferta, porque es, es la cantidad de proyectos que es, que son nueve apartamentos. Pero son tres penjas, nueve apartamentos, esos son. No, tres y seis. Tres, tres pejados Está saliendo pues hay dinero, 50 y pico millones de pesos Se va a meter ahí no, no, hombre. Por un pejado te lo va a vender ¿Cuánto se sí, se no? se es que, que son económicos No, no, que son Básicamente lo sí, es que son fue maleta sí, metalízo, Eso se vendió en tres, cuatro Tres, cuatro, cinco Tres, dos, tres, seis, ocho Muchas veces hay que dejar pasar una cosa Yo le estaba diciendo Que sea un proyecto cualquiera así como Miguelín y, y son tres las comisiones ahí. Eso se había resuelto con 200, pesos puede, no, eso eso es mil pesos más. Eso era básicamente lo que nosotros estábamos más. pensando, con 200. Pero el problema era que no estaba metido. No estaban metidos extra. ¿Quién lo trae no la comisión ahí? 250 no se refiere. Miguelín está ahí. Miguelín, estoy yo y está Franco. Y está oye pues bien, ingeniero, nosotros queríamos una flexibilización. Eso fue lo que yo hice, no hizo, ay, ponen ella. Bueno, que yo siempre comprometo con ustedes que una próxima, en una próxima cuando se le ayuda en todo el tiempo, que lo que yo los Pero en este hay que involucrar, vuelvo y le repito, porque ya como en esta cosa, ya lo saben muchas personas. De hecho. Uh -huh. Usted lo sabe mucho, cuando lo sabe para mucho, usted tiene que. Nadie no puede pararse con un discurso en contra de eso. Sí. Si usted se paró con uno solo, con toda esa gente, con toda esa gente, esa cámara y todo eso ahí, se embromó, porque que nosotros, todo el mundo dice que nosotros estamos haciendo una cuestión que no era así como antes, la otra vez, ¿sabes? Y, y ahora hay que, lo digo, a todos, a todos, sin excepción, hay que tratar de que se quede tranquilo, ahora. De que bueno, no ponga objeciones De que no ponga objeción, una sola, no, objeción mare, una sola objeción que más, una sola objeción que a un cuestionamiento del carajo, porque el director mandó una vaina y eso es público cuando manda una posición pone a eso, usted vio la carta, te la vio, ¿verdad? Sí, sí, yo la vi, yo la... vi la carta, sí, sí, sí, no te la no sé. Pero el único discurso que nosotros vamos a tener a favor de nosotros es darle su dinero primero, antes de que comience la sesión, y después entonces... De entonces subiría mañana eso. No, eso no, mañana, la no, que... no, no, tenemos No, para mañana. mañana no. no, no, no para mañana, pa mañana es imposible. No, para pa no. buscar dinero ni mañana no Pero hay de... que que mi... Eso es pa para la, pa la otra sesión. Pero es que era, Pero que nos la propusieron para el viernes. Ah, la sesión. Porque me la, ah, porque tú voy, la 30, sí Y fue tipo. bueno, porque la presidenta eh, me llamó a mí que si yo podía. Y entonces a mí no me interesa hacer una cosa ahora para pasar así sin sí. que esté. después sí. pues yo soy el vicepresidente. Sí. Entonces yo que yo lo que yo no posponga pues la sesión para el viernes y al mismo tiempo, me da porque No hay si no daría tiempo, porque… Si, sí, bueno, mañana es imposible. 7, días, no, no, no hace más fácil porque cuando son muchos no hacen lo que hace uno, que tú haces, entonces tú lo que haces, que hace un documento y lo va diciendo, tú tú tú tú esto, esto, por esto, esto, por esto, y como no tiene el nombre de IVA no, aprobamos esto, por esto, esto, por esto, aprobamos esto, aprobamos esto, aprobamos esto porque usted ya la de Muro, levanta la mano, ¡uh, pasó! que no Entonces, lo, reseñan, que, lo, que lo que yo no tienen que hacer yo, yo le pongo a 150 mil pesos a los caros pensados son 650 mil pesos son 450 mil pesos sí. Entonces, no le pongo y a los los seis oliva, no lo manejamos entre nosotros tres cualquier cosa exactamente yo, ahí ya cualquier cosa lo manejamos el próximo y, pueden, y si le falta cualquier cosa cualquier vaina que usted tenga que le pagar el parqueo yo se lo paso pasaríamos más, más claro, rápido que ustedes? Más rápido los pasadoras Porque ya largo. tenemos tres meses que tres Cinco meses si pasó Ahora dura el año entero, cuatro horas Cinco meses pasó En agosto, lo mejor ¿Cómo te va a tener que darlo mucho? Este hermanos también más peor a este dando ese dinero? ¿Usted no garantiza? No, no, no, ahí lo garantizo yo Lo garantizo no, yo Lo garantizo yo Lo garantizo yo No, tiene de palabra No, el viernes está aprobado Ya el viernes está aprobado de traer ese dinero lo más pronto posible en el o lo no repartir claro. ah, ¡Háblate con él Dile que no hay posibilidad para otro No, es que como estamos hablando ahora ya yo llegaría mañana más tranquilo hablar con él, mira bro, bro, bro, para que o sea, no porque tú sabes, hombre, no, no, de conversación le digo que salimos mucho de la reunión entonces mañana... No, no, sé no, que para no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eso usted trae los... trae ¿no? Cachulín, vaya. ahí, no hay cheque, problema, ahí no hay... es el sobre? No, no, no, claro. Eso es el sobre, entonces nadie puede pagar en Ayer, por el para, ahí contra, hay que un discurso en contra no, no, no, no. Y entonces la forma de ¿cómo sería? No, Tener ese es una, dinero. no, pero Aquí, aquí mismo. lo usted me aquí a mí. Ya se lo trae aquí. Ya trae Ya usted se trae estamos claros ahí. Y el viernes está aprobado, una máquina aprobada. Dígale. No, pues ya yo me encargaría de hablar con él para, ¿Y para el profesor, dinero, profesor, después yo le llamo Ivano ¿Eh? para que se comuniquen y, y nos juntemos aquí. Ivano. <ríe> va? ¿Vale? bueno, bueno, lo bueno. que voy para gimnasio ahora. Lo, porque el viernes hay que tenerlo, por ejemplo, mañana y el viernes se vuelven, hay que viene hecho lo que nosotros vamos a decir para pasar en el informe. Y nosotros primero el... lo ¿eh? podemos orientar ¿Eh? Pero nosotros mismos, bueno, ¿ustedes ingenieros? No, no, no, no va a ir ni para allá. Porque el problema de es eso es que vamos a tener el libro. Entonces que lo, la, el único problema. que puede subir las eh? acciones? No, bueno, bueno puede subir si sí, el síndico Pero de todas maneras, es, es, un, es un libre río que tenemos los regidores. Porque podemos nosotros lo que somos, yo que soy ingeniero, y es que tienen están los tenés excusa de eso. Un ¡El el proyecto que fue después de, que fue sometido a ser, todo un proyecto que es una que no me voy a hablar de dos parqueos porque es una, es una urbanización cerrada ¿no? si fuera una una, una una abierta, donde el, el carro no lo no, no, no cabe y no tú no lo puedes tener en la calle Entonces, un antes, problema pues, ya, más o sea, grave que tenemos nosotros, nosotros por donde, pero para hablarle al día, ¿no? para hablarle a los revidores los tienen por qué votar ¿y con yo no he aprobado su cosa, no eso